Quiero hablarte de los principales retos, los principales puntos oscuros, los principales problemas, las cosas que más nos asustan como multipotenciales. Bienvenido una vez más, si estás en este canal desde hace tiempo sabes que mi contenido es antialgorítmico, así que aquí hablamos de todo un poco, pero uno de los temas principales es la multipotencialidad. Si quieres saber qué es la multipotencialidad, acá arriba te voy a dejar el link de un video, o por acá arriba, nunca sé por dónde es, pero te voy a dejar un link a un video en donde te explico un poco más del de concepto. Hay muchas cosas que están asociadas a la multipotencialidad como talentos que tú puedes maximizarles y sacarles provecho y todo el mundo va a creer que tienes unas ideas maravillosas. Puedes ser alguien que aporta muchísimo a la sociedad, muchísimo a un equipo de trabajo, muchísimo a una empresa, puede ser emprendedor también. Los límites van a estar marcados de alguna manera en cómo ese lado oscuro te deja funcionar en la realidad sí, esto no es nada diferente a lo que pasa a cualquier ser humano todo lo que son nuestras virtudes, esas cosas que son un poco más retadoras, oportunidades si sumamos todo eso y hacemos una matemática extraña pues nos saldrá cuáles son las cosas que podemos, que no podemos hacer, que disfrutamos y que no sin embargo la multipotencialidad es un rasgo de nuestro carácter así como somos introvertidos así como somos personas que les prestamos más atención al detalle podemos también ser multipotenciales y yo creo que la multipotencialidad siempre se acompaña de una neurodiversidad por eso puedes ver personas que tienen déficits de atención e hiperactividad personas bipolares que también sientan de alguna manera que el concepto de la multipotencialidad les encaja ¿Qué quiere decir todo esto? Que tienes que buscar miles de diagnósticos No Pero voy a hacer otro video pronto Acerca de cómo puede ayudarte Tener un diagnóstico Y qué tan importante Es estar consciente De lo que eres y esa autoexploración ¿Por qué? no es porque vayas a tomar pastillas o no es porque vayas a decir hola soy alguien que tiene TDAH o soy alguien que tiene esto o aquello no simplemente te va a servir para buscar herramientas que te ayuden a funcionar de la mejor manera posible y una vez que funciones también atrevernos a ser felices y a disfrutar de la vida porque muchas veces lamentablemente la multipotencialidad hace que no podamos disfrutar del todo nuestra propia vida. Quiero empezar por un tema que quizás no te es nada ajeno y creo que es una de las plagas de nuestra sociedad que tiene muchas, ojo, tiene muchas, tiene muchas pero hay una que en especialmente siento que cada vez que hablo conmigo misma o que hablo con otros multipotenciales se va repitiendo y es esa cosa que nos han metido en nuestra cabeza de que tenemos que tener un propósito o tenemos que tener una pasión así como en las películas vamos a preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad necesita tanto que cada quien tenga un lugar definido, una pasión y un propósito? Porque eso es lo que le sirve al sistema. no, tranquilo, no, voy a comerme a brasier, ni, ni ni voy a hacer ninguna protesta ni ningún escándalo. Solo que, pensando y pensando sobre sobre este tema, tema, la la que que es que que la máquina máquina le le que que quien quien su su porción trabajo trabajo que que línea línea producción se se viva. Entonces los multipotenciales de alguna manera rompemos estas reglas y no somos fáciles de calificar. Entonces yo diría que la primera sombra que hay en la multipotencialidad es ese empeño que tiene todo el mundo de que busquemos una pasión, de que nos dediquemos a algo, de que por fin sentemos cabeza, de que seamos de ya responsables de nuestra propia vida, encontremos un trabajo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se haya manifestado todo esto en ti? Hay personas que son hiperfuncionales y personas que han sido exitosas a lo largo de sus carreras, pero ¿qué ha pasado? cuando tú hablas con ellas sabes que pagaron un alto precio en el deterioro de salud mental que tuvieron gracias a ser hiperfuncionales y enmascarar todo eso que sentían personas que enmascararon menos o trataron de compensar menos entonces son vistos como unos fracasados y ahí está la segunda sombra de la multipotencialidad que es esta crítica excesiva del exterior como no saben dónde encajarnos y esto sobre todo parte de nuestra familia desde un punto bueno no me tomen a mal es desde la preocupación de que ellos quieren que tengamos una vida exitosa y bla bla bla bla bla y no se dan cuenta muchas veces de que nos hacen daño con esa presión de que encontremos algo, de que encontremos algo, de que sigamos un camino, de que no entienden los vaivenes, de que no entienden por qué si es te estabas dedicando un mes a una cosa, ahora vas a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me trae a colación la tercera sombra de la multipotencialidad o ese terc esa tercera parte de esta cara oscura, ¿no? que es precisamente esa sensación de que todo el tiempo estamos desorganizados. Hay que poner aquí las cosas muy, muy, muy claras. Y eso sí se los digo con muchísimo conocimiento de causa porque me dedico a ser una coach de productividad y organización digital. Y soy multipotencial. Y estoy segura de que he pasado por cosas muy similares a las que has pasado tú que estás viendo y te quedaste hasta este punto de este video porque te interesó el tema. Porque entiendes que hay aquí algo que te está pasando también a ti. Primero, la organización depende de cada individuo. Nosotros podemos ver patrones de organización que nos ayuden Por ejemplo, les recomiendo mucho el show uh, Get Organized, eh, de Home Edition eh, Les voy a dejar un link en la, en la descripción para que lo vean porque... Eh, estas organizadoras de, de los espacios físicos se encargan de crear un sistema que le permita a la persona tener zonas, estaciones y de tener una lógica que vaya con su ritmo de vida también la organización en los proyectos la organización en los proyectos depende de tu manera de trabajar lo que es productividad para una persona, organización para una persona no va a ser lo mismo para ti entonces el punto dulce o el sweet spot eh, como dicen los eh, norteamericanos es precisamente que encuentres un sistema que funcione para ti. Que dejes de cuestionarte tanto por qué no te organizas según lo que tú crees que debería ser y empiezas a cerrar un poco la puerta del deber ser de lo exterior y empiezas a ver puertas adentro cuáles son esos elementos que ya tú naturalmente haces. ¿Cuáles son esas cosas en las que tienes éxito? ¿Cuáles son esas cosas en las que sientes que tienes todavía una falla y empieces a trabajar desde allí. Yo sé que es muy difícil, y es que esta cuarta sombra, eh, terminar proyectos. ¿sí? Sentimos que tenemos unas maravillosas ideas y no podemos concretarlas. Eso le pasa a muchas personas. Nosotros como multipotenciales quizás conectamos más puntos, pero todas las personas tienen ideas maravillosas a cada, a cada momento, cada día. El problema es comprometerse con esa idea y llevarla a la realidad. No todas las ideas tienes que llevarlas a la realidad. Sin embargo, nosotros tenemos ese fenómeno de que siempre nos está martillando el cerebro esa idea a la que no prestamos atención. Por eso, por ejemplo, puedes tener un sistema en donde archives esas ideas y tu cerebro sepa que puede volver a él. Por eso nosotros como multipotenciales, por lo general, no funciona crear en nuestros computadores, en nuestros ordenadores, lo que se llamaría un segundo cerebro, que sea como ese sistema de backup que me garantice a mí poder seguir mis proyectos de alguna manera y de forma asíncrona, ¿sí? de forma que yo trabajo un poco acá, un poco allá, por ejemplo me pasa mucho, eh, yo también doy talleres de escritura creativa y me pasa mucho que las personas se desesperan cuando ven que otro tiene un proyecto estructurado, entonces yo terminé diciendo gracias a una amiga que está en los talleres que utilizamos el sistema de cajitas, que nosotros empecemos a producir sin, sin, esto sirve mucho para las ideas y los escritos y todo este tipo de cosas que empecemos a producir y luego metamos en una cajita que puede englobar de alguna manera eso que, eso que, está, que fue producto de, de, nuestra, de nuestra actividad y luego empecemos a clasificar y veamos qué hacemos con eso y así llegamos a la quinta sombra o este punto oscuro y es que laboralmente no somos estables, no solemos ser estables nos cuesta encontrar organizaciones que estén abiertas a nuestra multipotencialidad nos cuesta entrar en ciertas empresas porque no nos pueden catalogar los departamentos de recursos humanos nos cuesta quedarnos en las empresas porque tenemos un aburrimiento crónico y por lo general dentro de una empresa se espera que nosotros mediante la repetición y la experiencia vayamos perfeccionando algo en lo que nos volvamos expertos y para eso nosotros es un poco la criptonita entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros? primero tenemos que procurar entrar a la empresa, por eso les voy a hacer pronto un video sobre cómo hacer ese currículum, cómo hacer esa entrada, ese resumen curricular para entrar en una empresa si eres multipotencial, qué estrategias puedes encontrar y lo otro es que tienes que ser lo suficientemente ágil para poder de alguna manera vender y promocionar tus habilidades y que vean el valor que tienes para la empresa como multipotencial y de eso también voy a hacer un video en esta serie muy muy pronto. Gracias por estar acá, gracias por quedarte en este canal, gracias multipotencial por abrirte, gracias por contarme tus experiencias en los comentarios, cómo te sientes con este video, qué otros puntos oscuros has sufrido, de qué quieres que hable en estos videos. Tienes los comentarios y ahí me puedes dejar todo, yo trato de leerlos todos y trato de responderlos todos. Eh, Así que no dudes en escribirme. También puedes ir a mi página web www.mujercronopio.com Aunque siempre me dicen que no digan ya el que, que, oh. bueno, mujercronopio.com Y ahí puedes reservar 30 minutos. En esos 30 minutos podemos solamente conversar de estos temas de productividad, organización digital, multipotencialidad. O podemos ver si somos un buen match para que yo te ayude a realizar esos proyectos con con esa organización digital, con esa productividad que sea a tu medida, que sea algo consciente y que sirva para ti. Así que gracias por estar aquí. Si te gusta este contenido, ya sabes, suscríbete, dale like y compártelo con personas a las que creas sobre todo que esto puede serle útil.